Los CDRs son certificados de depósitos argentinos. ¿Qué es lo bueno de esto, gente, comparado con las acciones argentinas? Que los CDRs siguen al, al dólar en sí, porque vos estás comprando en pesos, pero si el dólar sube, el CDR también sube, así que no estás perdiendo. Y otra cosa sumamente importante es que las, los CDR te dan cada tanto, hay empresas que, están, que pagan dividendos y los dividendos que pagan son en dólares. Por ejemplo, estos 131 dólares no es que yo puse ni un peso de mi cuenta, fueron todos los dividendos que me fueron dando las diferentes empresas. Está bien, no es mucho, como ustedes verán, no es, no es casi nada. Pero ustedes pónganse a pensar que si no hubiera tenido nada. O sea, si no hubiera invertido, esto no lo hubiera tenido. Así que cada peso suma gente. O sea, antes que tener la plata en el banco y que me pierda valor, prefiero mil veces comprar acciones o CDRs que está bien, no voy a ganar mucho, pero tampoco voy a perder. Y puedo ganar un extra. Le voy a mostrar. Cómo los dividendos pagan. Por ejemplo, el 14 del 10, la empresa de Vale me depositó 0.64 cuatro centavo de dólares después tengo BP 0,04 centavos de dólares después tenés Gold 0,04 centavos pero a su vez también medio 0,11 después XOM 0,09 y así cuanto más empresas tenés imagínense en si Vos vas invirtiendo a lo largo de varios años, vas invirtiendo y tenés varias empresas o no importa si tenés, capaz puedes tener cinco empresas que son las que más te gustan, las que vos estuviste estudiándolas, ves que son a futuro, que te van a rendir, eh, que van a, a prosperarte digamos voy a decir bueno, por ejemplo Apple, Apple sabemos que siempre va a tender a subir porque cada vez ellos van invirtiendo más en tecnología y se van adaptando a lo nuevo y cada vez sube más, Gold por ejemplo, Barry Gold se dedica a todo lo que es oro el oro siempre va a subir, siempre o se va a mantener digamos, no va a bajar su precio por ejemplo, eh, Microsoft, eh, Facebook, todas esas empresas siempre eh, van a subir, siempre van a tender a subir. Lo bueno es ver cuándo entrar, gente, porque si vos compras caro, te va a costar mucho recuperar, en cambio es ir estudiándolas y cuando estén bajo de precio, ahí aprovechar, como les mostré hace poquito, que nos fijamos, cuando estén bajo ahí, compras y esperas o mantenés. Yo por ejemplo, Gazprom, que es una empresa de gas de Rusia, yo, por ejemplo, compré a 658 pesos y hoy en día está saliendo 1050 pesos. O sea, estoy ganando 1171 pesos si yo la vendería hoy en día y encima me está pagando dividiendo en dólares. Vale, por ejemplo. Está bien. Yo compré a 1.986, lamentablemente compré un precio bastante alto, y hoy en día está a 1.316, en sí, en pesos, estoy perdiendo 674 a hoy en día, pero, pero, esta me pagó como 60 centavos en dólares, y dentro de poquito me va a volver a pagar, y así cada vez... Me va pagando en dólares, y qué es lo bueno de esto: que en Argentina el dólar cada vez sube más, así que cada vez va ganando más, y que seguramente tarde o temprano estas empresas van a subir el precio. Digamos. Así que, bueno, gente, además de lo que es criptomoneda y eso que vimos en otros videos para invertir, también es sumamente importante tener CDRs, tener acciones. Siempre es bueno diversificar las carteras, no solamente quedarte con una cosa. Tener de varios lugares y aunque te den dos mangos en cada uno, dos mangos en cada cosa suman 100, por ejemplo. 100 pesos que si vos no hubieras invertido y te lo hubieras gastado en cualquier boludez, no lo tendrías. Venimos a cotizaciones, ponemos CDRs y acá van a aparecer los CDRs que son en pesos. Por ejemplo, este es de Apple. APL es en pesos y cuando dice D es en dólares. Fíjense con el de abajo, ABB. Este es en peso y el de abajo es en dólares. El mecanismo de compra es sumamente parecido al de acciones argentinas. Si no lo vieron, le dejo el video acá arriba para que lo puedan ver. Vienen, le hacen clic y acá te dan la caja de puntas. Que también lo vimos en el video que les dejé arriba y puedes comprar. Fíjense, a, este es muy buen precio, fíjense que solamente son 50 centavos de diferencia, si yo quisiera comprar directamente le haría clic a este y ya directamente compraría. Está vendiendo, le están quedando 4 unidades, fíjense ahora es el mismo precio, le haces clic, venís acá, si querés comprar. Las cuatro serían 13.000 o si querés comprar una, son 3.260. Dice, como yo no tengo plata en este momento, que si querés me puedo apalancar, pero no. Cada empresa que tiene su CDR tiene... Ratios, les voy a dejar esta página en los comentarios para que ustedes vean las diferentes empresas y sus ratios. Por ejemplo, Triple M tiene un ratio de conversión de 5 a 1 y también acá le aparece la frecuencia de dividendos. Fíjense, vamos a buscar Apple. Apple tiene 10 a 1, quiere decir que vos necesitas comprar 10 CDRs para tener una acción y te paga trimestralmente dividendos. Fíjense que por ejemplo Arco, Arco Dorado, necesitas un CDR, comprar un CDR pero te da dos acciones y te paga semestralmente y así, se las voy a dejar en los comentarios de esta página para que la puedan ver tranquilos cuando ustedes busquen en qué invertir, sepan la empresa que les gusta, se vienen acá y se fijan cuántos CDR necesitan comprar para poder tener la acción, algo que hay que aclarar es, no es necesario 100% comprar